pero que acabamos de hacer eso, ¿no? algo que les ha llevado a la atención en sentido positivo, <coughs> a sentir todo lo que hicimos, o de la página en que visitar. En, en esta pregunta, pensemos en positivo, ¿qué fue bueno de esto? Yo no le diría cómo manejar esto, pero eh, como una de mis hijas, el año pasado tenía, eh, salió la beca, que está estudiando en un instituto y este año no le salió. O sea, no entendemos que no alcanzamos a pero estaba, aquí allí y, y sale la fecha y desde hasta cuando se puede, porque yo le dije ir a buscar que ella sabe que pero, no, que después el algo, el lo el porque mañana luego a y yo ya la fecha y lo voy a, a ya no no pero ahora ya sé, ya estoy informado y sé con quién iba <risa> Mira. ¿eh? Así pensando en positivo. ¿Qué cosa sí, positiva encuentra usted? A lo que alcanzamos ¿o es que es poquito todavía. Me gustó la idea. Me gustó la idea uh -huh. porque por esa misma diligencia que uno tiene que hacer ir allá y lo cual si lo no puede hacer acá. Bueno. Uh -huh. Ahora si contesta el mensaje, mejor uh -huh. no okay adelantamos <risa> más. <risa> ¿Y usted qué le deseó, que hizo ¿Sí? que hizo la ¿Sí? página? ¿Qué le lo que más le gusta o le llamó la atención? ¿Bueno, bueno, yo... Eh, ah, espero que no te a sentir yo con el intermedio. Interesante. Oiga, la única señora, una señora que tiene como... tiene como ochenta, tres o cinco ¿Sabes lo que más le ¿Qué No, no, no, no, no, no, no, no, 10 no que <risa> <risa> <risa> la de Oye, la, la página de Renca la habías visitado antes? No. ¿Y qué te pareció? Igual es buena, igual tiene acceso a lo que Pau no tenía ni idea que se hubieran pagado mucho de las que la página. que la <risa> información. Atra eh, de la comuna para comuna no, pero ya, pues, y de, la, de la comuna se podrían hacer eh, cosas más, eh, <risa> <risa> ¿y a ti qué te pareció? Bueno, igual tiene harto para contactar, por teléfono, tiene harto. corre más suerte? Sí. No hay con diferentes suceden sobre la unión Ya. Y respecto a la imagen que tú tienes en particular de, como un poco esto que sea de populismo y eso, la página web, ¿es otra cosa? no, o no? no la cara de ya, ya, ya. ¿Y qué? ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué te llama más positivamente la atención de la página en San Bernardo? La información que tiene. Por ejemplo, tiene bastante información sobre ahora está mirando la tenencia de animales. Tiene el calendario que uno se puede acercar a, a, a la municipalidad.